Creemos que, que este Gobierno, que está a punto de cumplir medio, medio año en, en sus cargos, eh, se encuentra en una situación que no ha cambiado significativamente respecto de la que describíamos cuando se cumplieron los 100 primeros días de Gobierno, ¿no? Y que decíamos que se trataba de un Gobierno secuestrado y de un Gobierno que se encontraba bloqueado. Esa situación no ha cambiado. A día de hoy, el Gobierno más sobredimensionado de la historia de la democracia en la Comunidad de Madrid no solamente no ha traído unos presupuestos, que entendemos que es la principal obligación que tiene cualquier gobierno en democracia, sino que tampoco ha sido capaz de traer ni una sola iniciativa legislativa en lo que va de legislatura. A estas alturas, la señora Aguirre había traído cuatro y la señora Cifuentes había traído ocho. Es decir... Trece consejeros, cero leyes. Da la sensación de que los consejeros y el Gobierno en su conjunto están más preocupados por calentar los sillones y dedicados a sus peleas internas que en trabajar. Por eso lo que les pedimos es algo tan sencillo como que no sean holgazanes y se pongan a trabajar de inmediato.